Ah sí es este, sí es este. Es este weón, bueno, last hero. Uh, pero uh, bien qué es lo que hay aquí. Jejeje, <risa> hey, boys. Es hora de morir. Ah, ah, métete. Ah, uh, eh, uh, a huevo. <risa> ya valieron chosto. Ahora. ¿Qué pedo? Salió un arma por acá. Salió volando un arma. Creo que es mía, ¿no? <ríe> ¡Buah! No, <risa> ¡Oh! ¡No! ¡Mi arma! <ríe> Pensé que sí te había dado, weón. Ya listo, ya, ya ando. Pro, ya ando, pro, ya ando, pro. ¡No! ¡No! Se le volando, volando el cargador, no. A la madre. ¿Qué pedo que le pasa a mi mano? <risa> Estaba para el admin A ah, mi brazo. Ah. Holy shit. ¿Le di a alguien? No, no, no. ¡A la madre! ¡Oh, yo, la madre! ¡La madre! ¡Lo madre! ¡La madre! ¡Está viva! Está viva oh, weos, oh, es ¡La madre! ¡La ¡La madre! ¡La se <risa> Y a su barco le llamó Libertad. <risa> boy. Con el meñique levantado, weón. Mira, era, era. Con el meñique arriba, weón. <risa> Con el estilo voy a meter el cartucho, weón. Le cartuché en la pistola. Oh, casi la tengo parada. No, no, no. <risa> no, ya no le canso, weón. Uy, perfectísima. Weón. A la madre! <risa> Hasta la pista, baby. Vale, oh. oh, oh. ¿Qué? ¿Cómo que no le dio? <risa> oh, sí. Tome no, perros. Oh. Eh, es verdad. <risa> No, espérate. Es... Ahí está. Ah. No sé qué estoy haciendo. Es ¡Qué disparate! ¡Ey, <cu> <sa> oh, no! ¡Se me cayó! ¡Oh, lo madre que tienes ahí, wey! ¡Es un hacha, perro! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde terminó? ¡Ahí te voy! ¡Órale, perro! ¡Órale, no, perro! Pero... ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Órale! ¿Qué era, güey? ¿Un ¿no? cuchillo? Güey, tienes no al hamster atrás, wey, con un puñero ¡Órale, güey! ¡Órale! ¡No tienes escapatoria! ¡Ay, <risa> logro, weón! dos filerazos, fui al ¡Es que el trigo ya me había hecho daño, ¿no? <risa> chaval! Mira, me la pelucas, me la pelucas, mira. Ya ando listo. No, yo no. Ya te cargo el pollo, weón. ¡Ul, ul, ul, ul! ¡Ay, no, espérate! ¡Ul, ul, ol, ole a dónde subiste? ¡Sálvame! ¡Qué sufrimos? ¿Cómo oh, ¿Me ole? puedo hacer daño? No, cuando ya lo tengo en la mano ya no me hace daño, güey ¡Oh! ¡Lo solté! Mira, mira, mira Mira, mira Me la, me la, me la peluca mira, mira espera ¡Así, espera, espera. ¡Así! ¡Aaah! así, Ah, sí, sí, uh, oh, sí uh, uh, uh, espérate. Uh, uh, ah, ah, ah, ah. ya, ya, ya. ¡Uuuu! No si sí, yo le disparo primero perro, no si sí, yo le disparo primero perro. ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ah eh, ¡Déjame huir! ¡Ah! ¡Ah! ah <risa> <risa> para desarmar la bomba ya no tengo bueno ah perro ladrón ah me ¡Dámela! no puedo ya si lo puedo. no es mío no será de nadie ¡Ah! <risa> <risa> si no es mío no, no será de nadie <risa> <risa> no lo puedo regresar que... holo me electrocuté no. <risa> se me cayó también, güey Alta, dame tu desarmador. <ríe> lo tiré yo, güey <ríe> <ríe> Ostras. <tose> oh, oh. ¡Sí lo tiré! Wey, me lo prestas. <ríe> <tose> Todos quieren mi taladro A ver, con <tose> permiso que ahí viene el maestro. A ver. Ya me, salta, ya me oh. ¡Oh! ¡Ahí está, saliendo, saliendo! ¡Ufas! Aquí está el maestro, gente ¡A la madre, wey! ¡Se acabó! ¡No! ¡Quítalo, güey! ¡Quítalo, güey! ¡Quítalo, güey! Quítalo, Quítalo, Quítalo, Quítalo, ¡Quítalo, wey. no, no, no! no. ¡Quítalo, la, la, la, la, esa cosa, esa! ¡Uy! Sí, sí, sí, ahí está A ver, dice... Install. ¡Tíralo, güey! Dice instalable switches. No. No, no lo toques. Ay, no. no lo toques, wey. No. Ok. Ah, avanzamos rápido, pero tranquilos. Remove all the red ¿Qué? wires. Se de... Dejen de tocarle. Oh, shit. <risa> Perdón. ¿Por <risa> qué al <onda>, lado? <no. risa> es que mi mano se fue muy alto, como la atrás. <risa> <¿Por qué>? <risa> <risa> Acomodatelo, LOS MATÉ ay LOS LOS DOS MATAR YO NO, estarbo, ¿no? Ah. HOLY SHIT ah. grande, que grande <risa> cuenta esta wey, ya te acomoda esta mira pa la manita onda recibe, sí, agarra esta wey mejor si sí, wey hijo de la fregada <risa> oh mira te acomodaste esa wey creo no no no espérate espérate no wey que siente, digo oh. <risa> no no no es muy importante Hacia presión, weón. Agarra la cabeza, weón. Hay que sumarle la calva. Pobrecito, despierta, weón. Despierta, weón. Despierta, weón. Amigo, amigo, calmo, por favor, despiertas. despierta. Vamos, vamos ya, no vamos. Despierta. ¡La mano, güey, la mano, güey, la mano, A ver, un apretón de manos. ¡Olisheta! ¡Ah! tiene la ropa del Ricardo <risa> Lo siento Me fue raro, wey Me fue raro, wey Me fue error wey Le madre! ¡No! ¡Mi arma! ¡Ay no! ¿Cómo están disparando wey? Madre, un reto de suicidios, chale, güey De haber sabido <risa> hubiera <risa> empezado con <risa> eso <we>. <risa> <risa> <risa> Es el reto suicida, güey <risa> <risa> <risa> Oh, le di <risa> <risa> Hola, <risa> <el> next <risa> Ah, <risa> huevo Y, y te voy a disparar oh, bueno. a ti, güey, espérate, espérate <risa> espérate no <risa> <No>. <risa> sí, sí, sí. <risa> sigo yo, sigo yo, sigo yo, sigo yo, sigo yo, seguro, seguro, seguro, seguro, seguro, seguro, seguro, Ahí seguro, todos morimos. seguro, seguro, t a t a t o